¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy aquí en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Estoy para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Ya saben que a mí me gusta comer. ¿A quién no le gusta comer? Pero me gusta compartirlo con amigos, con gente que tiene mucho que decirles a ustedes. Y hoy no es la excepción. Tengo al regidor Hugo Flores Vega, de Felipe Carrillo Puerto, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Y a un Gracias. amigo, que es de todo? Le gusta, le gusta pescar, <ríe> pescador este, apasionado, de, de originario de Holbox, pero arraigado en Felipe Carrillo Puerto, Julio Peix. Mucho gusto. Que además usted lo ha de ver algunas veces ahí en el café de, de Felipe Carrillo Puerto, con el amable, <ríe> el café del amable, en el, el, el buen trato. Y, y los voy a convidar a un chamorrito que acabo de hornear, que espero que les guste, muy a mi estilo, y un arroz con chía eh, hecho auténticamente con caldo de pollo. Por favor, sírvanse. Mientras yo le platico al auditorio, espero que nos estén ustedes viendo, estén también comiendo, si están comiendo buen provecho. La verdad es que estar en, en Chetumal, estar en Felipe Carrillo Puerto, en, en esta área, hubo flores. Regidor de Felipe Carrillo Puerto Desde hace tiempo que le estoy diciendo hoy Vamos a hacer una entrevista, le hicimos una entrevista El año pasado fue, ¿no? Sí, con Don Tomás con, con, Para relatos de Don Tomás le hicimos una entrevista Y desde entonces estoy con que vamos a hacer entrevista Vamos a hacer entrevista, pero siempre que voy a Felipe Carrillo Puerto Pues Terminamos con que No se hace Y hoy quiso venir el H. Tumal A invitación obviamente expresa Para comer un chamorro y dijo, pues sí voy y sí, ahí va la entrevista ahora sí. Y trajo obviamente a mi amigo Julio Pech. ¿Qué tal está el chamorrín? Rico. si ¿Sí bueno. te gusta? A ver, ahora yo me toca a mí servirme y ustedes hablar. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar, este mi querido Hugo? Bueno, pues estamos ahora en la administración de Carrillo Puerto, bueno, en el centro de la zona Maya. ...de Quintana Roo histórico y... Además una ciudad privilegiada, ¿no? Sí, la verdad, muy orgullosos de, de pertenecer a ese municipio. Siempre es Carrillo-Puerto el centro y el punto de encuentro de, de entre el norte y el sur. Ahí ha sucedido muchas situaciones históricas, desde la creación de los estados hasta problemas sociales... Eh, manifestaciones no, pero, sociales. Pero políticamente, ahorita Carrillo Puerto está de moda prácticamente, lo que debería haber estado desde hace muchísimo tiempo. Así es. Bueno, por... con este presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues estuvo mucho tiempo Carrillo Puerto en, en, en, el, en el foco de las mañaneras. Recordemos que lo mencionó muchas veces, lo mencionó por la cuestión. Ejidal, en donde iban a pasar los derechos de la vía de, de, de su proyecto más importante, que es el Tren Estuvo también en, el, en, en las conferencias de prensa, precisamente mencionando el aeropuerto. El, uno de los, sí, los, los proyectos que ya más se han cacareado demasiado. Pero, pero sí. tú, tú, Hugo, ¿qué, ¿qué has hecho realmente? ¿Fuiste...? este. Pues partícipe, ¿no?, de, de mucho crecimiento de Felipe Carrillo Puerto, eres hijo, bueno, mejor dicho, nieto, ¿no?, sí de sí. un general maya. Sí, de un general Juan Bautista Vega, que fue parte de la historia de Carrillo Puerto, ¿no?, de lo que le llamaba la, la guerra de castas o guerra social maya, pues ahí pertenecemos, nacimos en, en Carrillo Puerto y nos hemos, mi vida se ha desenvuelto en torno a, a, a Carrillo, ¿no?, ¿Cómo llego a la regiduría? Bueno, es, es, este, sí. es de manera trabajando con los ejidos. Yo fui, antes de ser regidor, secretario elegido de Felipe Carrillo Puerto, y precisamente fue cuando todo comenzó con estos proyectos importantes del presidente de la República, ¿no? Claro. Que era, pues, básicamente tener eh, la tenencia de la tierra para poder asentar todos estos proyectos gubernamentales, ¿no? Entonces creo que inicié primeramente como secretario elegido de Felipe Carrillo Puerto, y bueno, ya de ahí este, sucedieron otras historias, ¿no? Hasta lo que ahora soy eh, regidor del municipio de Felipe Tú Carillo? eres regidatario por herencia, ¿no? Sí, son por sucesión. Por sucesión. Así es. Y pues hemos estado ahí más de 10, 15 años, y pues trabajando con, con el ejido y pues básicamente el ejido es una parte importante de, de nuestra sociedad. En lugares como Carrillo Puerto pues el ejido básicamente es el dueño de la totalidad claro. de la tierra y generalmente todos los ejidatarios son los que nacieron y, y formaron es, los pueblos, ¿no? Claro, ¿no? Claro. ¿Quién limón? ¿Quién? limón? Bueno, bien. bien? así? muy bien. Está, bien, eh, soy muy bien, Está bueno, ah, perfecto. Y Julio, tú recientemente fuiste a lo que le llaman la ventana del mar, que, que es un proyecto de muchos años, pero que no se podía consolidar porque o hacía falta una gestión eficiente o simplemente la voluntad del gobernante en turno. Yo ¿cómo? creo que más que nada fue voluntad, porque en dos campañas anteriores de gobernadores había sido bandera de que vamos, a la, que vamos a cumplir la zona maya. Y no, nada no, pasaba en campaña y se olvidaba el tema. Hasta ahora que la presidenta municipal ya empieza a hacer las gestiones y que hasta, sí, claro. hasta ahora el presidente de la República mencionó que es un hecho de las más, pues en Carrefour estamos contentos, ¿no? Porque es un, hasta cierto, una justicia. Claro. Yo siento de que no sé si estamos de acuerdo todos, pero crearse en para, fue lo que más perjudicó a, al crecimiento del municipio de, de Carrillo Puerto. Tenemos las playas más bonitas en si ustedes entran a en lo que es Puntarrero, en la parte de Quintana, Colindanda con Bacalar, tenemos las playas más hermosas de Quintana compitiendo con el de Cancún. Claro. Y no se puede hacer nada porque es reserva. Es reserva, claro. Entonces yo siento de que con la salida del mar, justicia a la zona maya, podrá crearse hasta cierto punto las condiciones para que podamos gozar esas playas, sobre todo a la gente de Carrillo. Ser. No, ¿No sería una manera de, de echar a perder el ecosistema, como muchos especulan? Yo siento que todo combinado y con orden se puede explotar. Cuando hay una autoridad que mete un orden. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay lugares turísticos, por ejemplo, cuando tú entras a la parte de Guatemala, la que Flores, cuando vas a entrar a las la ruinas de Tikal, sí. hay un tramo carretero que te toman en cuenta el tiempo, cuando tú entras y cuando tú llegas. Okay. Eso que hace que tú no puedas ir a exceso de velocidad o la, line, o la velocidad que te permite la autoridad. Respetando que proceso dice tanto, no vas a majar animalitos ni vas a poder. Entonces, hasta cierto punto es una buena medida que ¿Sí? impide que la gente vaya rápido. Si llegas antes, lógicamente vas a decir que puedes a exceso, de claro. a exceso de velocidad y te van a joder. Y acá en este caso sería un ejemplo, ¿no? Que miran el tiempo de entrada y salir, y llegada al punto donde vas a ir. Uno. Y lo otro... Pues el orden no es la autoridad, ¿no? No se pueden construir ciertas características de vivienda y cosas así, pero... Que no hace falta. Que no hace falta. Pero la verdad, Porque al final hay un pueblo pesquero, ¿no? Hay un pueblo pesquero. Y al fin y al cabo lo que hacemos es salir cerca de puntales ¿no? Uh -huh. Lo que falta quizás es explicar cómo va a ser la salida, ¿no? Eso es lo que ha faltado, ¿no, Hugo? Que, que, que, que toda la autoridad, incluso este, la sociedad civil, se integre y explique a México en completo, digo porque a final de cuentas es un proyecto que beneficia al país en su totalidad, no solamente al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Has, sí. ¿Ha hecho falta hacer una maqueta, una explicación? Eh, pues tú eres arquitecto. Sí. ¿Qué, qué te puedo decir? Si, si tú no le presentas a, a una persona un plano y una maqueta, pues no se construye nada, ¿verdad? Sí, has mencionado algo, ¿no? Es, yo creo que ha habido mucha falta de información. Bueno, Julio y yo pues representamos dos generaciones diferentes, eh, no mucha, pero sí este él como persona mayor <risa> y que ha vivido toda todavía no es la tercera edad, sí, no, no, todavía no faltan dos años. Pero <risa> sí, pero eh, aparte sí. de que representamos dos generaciones diferentes, eh, la gente al exterior de Carrillo Puerto no a veces no comprende. Estas posiciones. Es que es difícil comprender porque eh, no conocen la región. De la generación, ¿no? Por ejemplo, eh, Julio menciona que ha sido dañino ah. ¿no? Para Carrillo Puerto, ¿no? Lo menciona en el sentido de poder generar otras, otras, otros ingresos económicos, otro, generar trabajos para Carrillo Puerto. Y yo como ahora regidor de Carrillo Puerto y una generación más joven, les puedo decir a todo tu auditorio y a los quintadarruenses y las personas que nos escuchan fuera del Estado que también Carrillo Puerto es quien tiene el 90% de la reserva de la biosfera de Cercán, que tiene más de 120 kilómetros de costa en donde no puede accesar. Y también les puedo decir que de 80.000 habitantes que existen ahora aproximadamente, el 60 o 70% de los niños no conocen el mar. Entonces, creo que es un abismo eh, social o una injusticia social que vivamos a 30, 40, 40 kilómetros del mar y muchos de los no es mucho. niñes no conozcan el mar ¿no? entonces es eso la, la, la, lo que mencionan muchas generaciones hay que poner ¿no? en contexto a nuestro auditorio porque obviamente a, incluso quintanarroenses no, no saben qué es Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto es un municipio del estado de Quintana Roo en México que está ubicado y o mejor dicho es reconocido como el corazón de la zona Maya es un municipio que ha crecido muy paulatinamente. Yo creo que ordenadamente también. Sí. O sea, afortunadamente tiene un buen ordenamiento urbano. Con algunas carencias, pero también con un gran privilegio porque es un municipio que, que alberga este, agricultura, Así principalmente, es. ¿no? Y tiene uh, muy cerca, decía el regidor Hugo Flores y Julio Pech, tiene muy cerca, 30, 40 kilómetros. El mar, una zona de mar maravillosa, nada más para calcular, no le piden nada ni a Cancún, ni a Bora Bora. Así es. No llega a colación tu, tu comentario. ¿Por qué? Porque esa es parte de la queja poblacional que existe. No tiene nada que ver con la explotación eh, ecológica, con, el, con la explotación eh, o hacer grandes proyectos de altos niveles y, y contaminación. No tiene nada que ver con eso. no Más bien la petición de la sociedad es poder accesar y gozar de esa riqueza natural con que cuenta el municipio ¿no? Claro. Y, y ahí hay que entender bien ¿no? a, a veces, bien. A veces eh, se reclama el poder accesar a nuestras costas pero eh, precisamente por la falta de información eh, el estado o incluso la república mexicana pensarán que, que nuestro fin es explotar o poder impactar estas áreas naturales, ¿no? Y de ninguna manera, lo único que necesitamos es que la niñez tenga acceso al mar, que se puedan hacer actividades que puedan generar ingresos a nuestra zona este, maya, y también eh, tener un equilibrio entre lo natural y las actividades este, claro. eh, ecológicas, ¿no? Si fuera así el caso. Porque si hay turismo, en, yo he visto a turistas en Felipe Carrillo Puerto, pero obviamente son los menos, porque los atractivos no son tan conocidos, tan populares. De hecho, la, la, el turismo es más turismo de, de arqueología o de historia, ¿no? Como van, por ejemplo, a, a Carrillo Puerto a sí. ver la, la Cruz Parlante, por poner un ejemplo, ¿no? Yo siento que la palabra correcta sería impulsar el turismo en la zona de Salida del Mar, ¿no? Porque cuando hablas de explotación, asustas. Uh -huh. Pero si hablas de inversión generación de empleos. Hay, hay empleos generables, que se pueden generar amigables con el sistema de Cianca. Puedes crear quizás cabañas de bajo impacto, pero que generan empleo, que generan derrama económica, de algo que le conviene. No sé si ustedes, por ejemplo, yo puedo decir un, un dato que puede ser propaganda, pero la verdad algo uno de los viajes maravillosos que puedes hacer en Carreo Puerto, lo que es el municipio de Carreo Puerto, y que se lleva con el aeropuerto, es la salida de Chuñache al mar, en lancha. Tú hagas un paseo turístico en Chuñache, en Mullín, que te vas sobre las lagunas, y te cruzas unos ríos muy bonitos, impresionantes, que es parte de la reserva, y sales bajo el puente de Bocapaila. ¿Ah, sí? En el tour, tú puedes enfrentar una lancha que te lleva a pasear todos los ríos como ríos rápidos, cuando pasa la corriente de agua que va saliendo cristalina y vas nadando y sales hasta el puente de Boca una parte de harina, te bañas en el mar, te regresas a los ríos a enjuagarte... y luego te regresan a Chuñetilla de Mugil. Está hermoso. Muyil está muy cerca de Felipe Carrillo Puerto, es digamos que el, el pueblo que colinda con el municipio de Felipe Carrillo Puerto. ¿Y el pueblo más cercano que va a estar al aeropuerto? Exactamente, bueno, está, no sé, a un kilómetro, dos kilómetros, cuánto Está como a seis kilómetros. Como a de seis tres. kilómetros, de, uh -huh. donde está construido el aeropuerto. está a 25 kilómetros de Tulum. Así es. Y Bocapaila, obviamente, es la parte turística del de municipio de Tulum, la ciudad de Tulum, básicamente, ¿no? Entonces, es de lo que está hablando Julio Pecho. Yo, yo quisiera preguntar tu visión, Hugo, respecto a estos proyectos que parecían intangibles y que ya son tangibles el 3 de el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto la apertura de la ventana al mar ¿tú crees que cambien las circunstancias si el presidente de la República realmente es inhabilitado ¿continúa? o ya no puede continuar? Bueno primeramente este si esperemos, esperemos que haya presidente para para más este vamos a esperar la el informe oficial definitivamente. Claro, claro. Todo, Todo el mundo le desea el día, ¿no? Creo que este presidente ha dado ha dado el inicio de, de esas obras. Creo que no se van a cancelar, van a seguir, independientemente de la situación actual que exista, de la salud del presidente lo que nos han informado. Eh, los presupuestos pues, sabemos que ya son asignados, sabemos que anualmente se destina a diferentes proyectos claro. ¿no? lo que será lamentable es que pues perderíamos a un presidente de la república que ha estado interesado en el sur y, y en Quintana Roo ¿no? en, en toda la península de Yucatán que ha sido la inversión más fuerte de todos los presidentes que históricamente han que no descartes, no descartes que el que, que, que quedara en el caso de pues también tenga el mismo interés no, Pues eso puede suceder eh, veo difícil que tengamos otro presidente que pueda tener ese interés por Quintana Roo y por la península de Yucatán, ¿no? Sin embargo, pues, abonamos a que pues, puedan Los buenos de ser, asegurar bien. esos, vale esos proyectos por... y no solamente yeah. el aeropuerto, sino que yeah. también... Este, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. el en parte médico que menciona, creo, la autoridad, creo uh -huh. que es el Secretario de, de Salud, ¿no? ya uh -huh. uh -huh. estaría él reportándose. Yo siento que lo que nos compete como mexicanos es desear lo mejor al presidente, la pronta recuperación y que el juego ya lo veamos, ¿no? Después, Pero, van no, a decir que es un clon. Es un clon. No, <risa> yo, yo confío en que sí, porque yo y como dice Hugo, en la historia de creo que es el primer presidente de la república que ha ido a tanto. A ¿no? Claro, obviamente por, por su proyecto principal, el tren Maya, ¿no? No, y la verdad es que yo hablo ahorita como como ciudadano, no como autoridad. Sí me gustaría que, que pueda haber presidente para más y, y deseamos todos eso. Por ejemplo, en Carrillo Puerto pues va a haber un hospital de, de primer nivel y que solamente estaba autorizado 250 millones de pesos. claro sí, Se duplicó y creo que hasta se triplicó este presupuesto y es gracias a la gestión de la gobernadora y también a la voluntad del presidente. Pero fíjate ¿no? que eso es muy importante decirlo. A lo mejor no, a veces omitimos subrayar. Uh -huh. El presidente de la república, su proyecto del presidente de la república es el Tren Maya. Eso Entonces, inevitablemente no se puede atañir ni a la gobernadora ni a nadie. Uh -huh. Pero el proyecto, por ejemplo, de la avenida Coloso en Cancún, donde está el aeropuerto y, y, y el el puente Chute. Michupté. No acá. Y este... El de que está en, en este en la Chacmol también Este proyecto que no recuerdo cómo se llama La pavimentación de la entrada de Esa es la de la Colosio Y tomar la Coyacán con la autopista que conecta con la cartera Exactamente Y esos son de, de la gobernadora Mara Lezama claro. Desde que era presidenta municipal De hecho son proyectos que, que ella incluso este, gestiona como presidenta municipal Y, y, y los utiliza normalmente, obvio ...como bandera para, para su reelección en Benito Juárez, en Cancún, y que en el caso de Felipe Carrillo Puerto, el hecho de que dejara de llamarse Aeropuerto Tulum y se rescatara que, a que sea Aeropuerto de, de Felipe Carrillo Puerto, esa es un, una, una presión política natural y, y, y, y como debe ser de María Hernández, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien ha puesto también sobre la mesa el aumento al presupuesto para el hospital en Felipe Carrillo Puerto, y el proyecto de la Ventana al Mar. O sea, sí. AMLO tenía como su principal proyecto el Tren Maya, pero se dio cuenta que tenía que darle a Quintana Roo, por petición de la gobernadora, y en este caso de Felipe Carrillo Puerto, por petición de María Hernández, tenía que darle más. ¿Para qué? Para que realmente el proyecto del Tren Maya fuera como que la joya de la corona de otros proyectos más que vienen a consolidar Quintana Roo. Sí, me gustaría tocar el, el tema ya que lo mencionas. Precisamente por estos proyectos han detonado otros alrededor de, de nuestro municipio. Comentabas la cuestión del hospital de primer nivel, sí. que esto no hubiera sucedido si también no hubiera venido estos proyectos federales de gran dimensión. También les puedo mencionar eh, la puerta al mar que estábamos mencionando, que es tener un acceso digno a, a, al mar, tener la infraestructura que pueda recibir a todos esos visitantes a la, al, al, al acceso al mar, que tenga la infraestructura para, para poder recibir a esos visitantes claro. en el acceso al mar, este, también pues, ha habido mucha derrama económica en cuanto a los ejidos, en cuanto a los materiales, también debo decir que todo el material de relleno, de compactación de todo lo que genera este proyecto del tren, pues es beneficio para los ejidatarios... porque se están comprando los ejidos alrededor de todo este proyecto, ¿no? Entonces, eh, también la presidenta este, ha hecho las gestiones, como te mencionábamos, del presupuesto sí. del hospital. Y bueno, alrededor de esto, también te puedo mencionar dentro de mi comisión de desarrollo urbano que yo estoy teniendo... pues también les debo mencionar que de los 11 municipios del, del estado... Carrillo Puerto y José María Morelos eh, no cuentan con un plan de desarrollo urbano. ¿no? Entonces, todo ese impacto que va a generar todos esos proyectos pues, va, contribuir. va a contribuir también a la contaminación y al impacto del subsuelo y al impacto urbano. Entonces, también eso, pues, la CEDATU junto con el municipio pues está trabajando en lo que es el plan de desarrollo urbano bueno. para poder amortiguar un poco del impacto que va a tener todos esos proyectos. ¿no? Entonces, sí ha generado este, más proyectos alrededor de ello y para eso te debemos estar preparados. Este, sí, porque yo, yo ¿no? no veo muy lejano, si se logran estos proyectos, no veo muy lejano el hecho de que se empiecen a ver desarrollos inmobiliarios, desarrollos eh, gastronómicos, hoteleros, en fin, de distintos rubros, que eso le va a impactar al municipio si no tiene un plan de ordenamiento. Sí, mencionabas que independientemente de los proyectos federales, pues la gobernadora y junto con la presidenta municipal, pues se han puesto a chambear para que todo este beneficio que trae esos proyectos, pues pueda generar también beneficios para nuestro, para lo local, ¿no? Y también trabajar con los regidores y con los que tenemos la comisión claro. de poder eh, estar al... A, ...a máxima velocidad y, y que no nos coma estos proyectos, ¿no? La verdad es que no esperábamos este crecimiento... ...como cuando en su momento Cancún fue fundado... ...y nadie esperaba ese crecimiento urbano, ¿no? Claro, Entonces, claro. Tú no, en Playa del recordar, Carmen igual. Tulum claro, mismo. Y creo que eso podía suceder con Carrillo Puerto, ¿no? Entonces nuestra tarea es poder eh, trabajar... ...para que no suceda lo mismo que sucedió sí. en Cancún... ...y en Playa del Carmen, que al final... Acuérdate, bueno, tú que has estado mucho en Cancún, eh, la parte que fue planificada en Cancún llegaba hasta el mercado 28, a lo sí. mejor en, en la 30, que todavía teníamos jardines intermedios sí, sí, en sí. nuestra mancha urbana, y ya después terminó en cuadrículo y de la portillo para atrás, pues terminó siendo un caos, ¿no? Sin, sin... Sí, lo que pasa es que en Cancún se padeció mucho de invasiones, que esas invasiones generaron. que pues, Precisamente todos, por sí, el se crecimiento que hubo, ¿no? Entonces, sí. eh, el Carrillo puerto seguramente va a tener ese crecimiento, entonces la tarea es poder ves, por ejemplo, en amortiguar Cancún, esto. ves, por la, la, lo que era conocido como la franja giral? Uh -huh. hay muy pocos parques y canchas deportivas a comparación del número de población y de, y de casas habitaciones. Uh -huh. eh, eh, cuando está bien ordenado todo, dices, no, pues determinado número de casas y, y de negocios, tiene que haber un parque, tiene que haber una escuela… Tiene que haber este hasta una iglesia incluso, ¿no? Eh, y, y cuando todo sí. se genera por invasión es más complicado que hay un ordenamiento. Felipe Carrillo Puerto no está pasando todavía por esos problemas, pero es lo que yo decía hace un momento. Si el desarrollo se da con el Tren Maya, con la, la ventana al mar y, y, e incluso con el hospital, porque el hospital va a generar que mucha gente quiera ser atendida ahí. Sí. Entonces ahí es donde Qué puede región. venir... Que re, sí, claro, que requiera y que quiera. Este, porque van a tener otras opciones, pero a lo mejor deciden ir allá por alguna razón, a lo mejor de mejor atención, no sé. Se me pueden ocurrir varios, este, varias excusas, varios pretextos. Pero el punto aquí es que si no se logra un buen planteamiento, una buena organización, repito, tú eres arquitecto, si no se. Ordena bien esto, o sea, va a haber grandes problemas sociales e incluso de, de, de, de rezago. Creo que ahorita Felipe Carrillo Puerto, no sé, ¿tú qué piensas, Julio? Felipe Carrillo Puerto ahorita no, no tiene rezago social como tal. O sea, sí ha habido algunas invasiones y todo, pero no es lo mayúsculo. Y, y sí hay algún tipo de, de problemas económicos pero no tiene todavía el impacto que tienen ciudades como Tulum, Playa del Carmen o Cancún. Sí, Puerto pero... con los nuevos proyectos está impresionante. Y luego mucha gente. Y está expuesto a eso. Eh, los trabajadores del Tren Maya que vienen de todos lados de la República. Vas a los restaban en Carrier ves una de gente, de, gente, de gente, que no conoces, que de una u otra manera este, nosotros lo vemos en el béisbol. Cuando empezaron a no llegar los peloteros de la Liga del Caribe, de 10 peloteros quedaban dos ahí de acá al aeropuerto. años. Y no dudes que también parte de la gente que viene de afuera a trabajar en Maya se enamoren de las villas de Quintana Roo claro. y vayan e creando otro crecimiento bueno, claro, claro. O sea, esa gente que viene a trabajar, no todos se van. Mm -hmm. Les gusta ese lugar, invierten. Y... Sí. Yo sí veo un... Ahí donde el documento subo, donde sí estaría bueno que la autoridad en el inmediato meta orden, ese moncho yache, que colinda casi con el, el pueblo de Pino Suárez, colinda con el municipio de Tulu. Yo recuerdo cuando ahí me tocó vivir a mí en la parte de cuando iba ya a el carmen, que llegamos al crucero, dábamos y, y nos íbamos a Cosumé. Y nadie me logró que la quinta, que era un. Era una terracería con albarradas, sí. iba a ser un boom. Un boom económico, sí. Y yo sí te puedo decir, no soy brujo ni nada, pero te puedo decir que en el caso de Carrillo Puerto, Chuñache, sí. de aquí a cinco años más son impresionantes ahí sí. se van a crear una infraestructura tremenda de crecimiento urbana, que es lo inmediato del aeropuerto, y es el dormitorio de los trabajadores de los trabajadores de Tulú, un más económico, ¿no? Claro. Y sí, yo sí veo un Chuñaché que va. En lo inmediato, crecimiento, pero un boom, entrando al aeropuerto. Sí. ¿En cuánto tiempo? No, y hay que ser y yo, realistas. Yo, yo, en, yo no lo... ¿Mm? Hay que ser realistas en ese sentido porque, obviamente, como carreoportenses, como autoridades, pues estamos felices de que este presidente de la República, pues, esté Exacto. invirtiendo con estos proyectos y la gobernadora esté coadyuvando con él con él yendo paralelamente beneficiando de nuestro municipio claro. pero pues también hay que estar conscientes ¿no? esto va a generar no solamente ramas económicas ¿no? también va a generar delincuencia, también va a generar eh, inmigración hacia, hacia nuestro municipio y pues por eso es que hablaba que había que estar preparados ¿no? y, y con el apoyo de nuestra presidenta municipal la gobernadora, creo que podemos hacer estos proyectos y programas para amortiguar todo ese crecimiento que ya lo hemos vivido con Cancún y con Playa del Carmen y que está sucediendo ahorita con, con Tulum, ¿no? Entonces claro. creo que este, eh, los beneficios también traen consecuencias, ¿no? Son menores, pero hay que estar preparados Y Yo, para creo, ello, que, ¿no? yo creo, políticamente hablando, yo creo que si, si Felipe Carrillo Puerto y ahora la alcaldesa y los políticos de Felipe Carrillo Puerto en general, como tú o como otros más que hay en Felipe Carrillo Puerto, yo creo que si se ponen abusados, logran capitalizar este desarrollo que se viene en puerta, en cualquier momento pueden tener un gobernador de Felipe Carillo Puerto. ¿eh? O sea, bueno, yo, yo, yo visualizo desde esa perspectiva, porque independientemente del número de votos, que eso ya nos los ganó Cancún, obviamente Benito Juárez es el que tiene más votos en todo el Quintana Roo, pero independientemente de ese nicho electoral... Considerando que Cancún es muy cosmopolita y que es una cena de negros la que se vive todos los días en Cancún, eso le beneficia a Felipe Carrillo Puerto si logra tener una buena conciliación, unión entre sus, sus grupos políticos, incluyendo los de oposición, eh, y se logra una buena formación con estrategia para que el sur de, de Quintana Roo, centro-sur, pueda recuperar de alguna manera la gobernatura. Bueno, podemos empezar con el lado histórico que a lo mejor no mucho sepa, pero la capital de nuestro estado era Chal Santa Cruz, ¿no? Que sí. Felipe Carrillo Puerto que pasó a Chetumal y yo no tengo ningún problema con ello, ¿no? Pero creo que... <ríe> pero creo que también... Qué bueno que lo porque... <ríe> Pero creo que también es importante, y tú mencionabas en la cuestión política, es importante, sobre todo, que exista un equilibrio, ¿no? Porque siempre es norte-sur, norte-sur, ¿no? Va a Claro pareciera que, que todo esto se debate entre Cancún y Chetumal, ¿no? Pero sí deben de... de sí debe existir ese, esa equidad, ¿sí? esa justicia, y que todo nuestro Estado, pues, esté diversificado, no solamente económicamente, sino que políticamente, y bueno, este Presidente de la República lo ha visualizado, y se dio cuenta, y lo ha mencionado, no es, no es ningún secreto que diga que le falta invertir al sur, ¿no? Porque todo se lleva al norte de nuestro de nuestro país, a, a sí, claro. Monterrey, al centro de eh, este, la Ciudad de México, Guadalajara, pero teníamos olvidado a, al sur, este, que es la península sí, de sí. Yucatán, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues hago más sí. o menos esa comparación, salud, hago más o menos esa comparación, ¿por qué? Porque, porque poco, ¿no? don, en el estado de Quitarro, a quien tenían olvidado es al centro, ¿no? Entonces, creo que va a haber... Debe haber ese crecimiento, no solo político, sino que económico claro, y supuesto. social, ¿no? Entonces, eh, pues coincide mucho con tu comentario, ¿no? Ojalá y, y salga algún día un gobernador, un senador, una diputada Yo no lo veo lejos. Si, si se hace, es decir, y, y podemos poner, por ejemplo, a la presidenta municipal actual, ¿no? María Hernández no está solo en su municipio, opera fuera de su municipio... Eh, va y hace cosas en Tulum, hace cosas en Cancún, hace cosas en playa, en, en Chetumal. O sea, es una, una presidenta muy movida, que, que si sabe capitalizar esa, ese dinamismo que tiene, esa visión que tiene, puede crecer muchísimo más. Y, y le da por también por crear cuadros, ¿no? Y eso es eso es importante en política. Definitivamente, estos cuadros políticos y jóvenes y sobre todo de mujeres que se están formando en Quintana Roo, pues tiene mucho futuro, ¿no? Este, claro. obviamente cada quien es responsable de ese crecimiento, ¿no? Y todo lo, y, y esa evaluación la hará la misma población en cuáles son los resultados que hemos dado, ¿no? Y seguramente lo estará haciendo bien, ¿no? En, en, el, en el caso de, de, de Marín, en el caso de la gobernadora, y en el caso de todos los que integran lo, los cabildos, ¿no? En, en, mi situación como regidor, igual tengo que hacer esa chamba. Y al final quienes van a dar ese apoyo o ese empuje a, al crecimiento político que mencionas, pues sería la sociedad. ¿no? Entonces creo Ajá. que tenemos las herramientas, tenemos los proyectos, el apoyo del gobierno federal, el apoyo del gobierno estatal, y pues lo único que tenemos que hacer es subirnos a ese tren y estar al nivel de, de, de todos esos funcionarios Pero es y esta que, cuarta es que, transformación es que, ya está que está en Mira, bueno primero que, quiero que quede con esta parte, ¿no? Ahorita doy mi análisis sobre el otro. Tú cómo ves lo que acabo de decir. Crees que pueda Felipe Carrillo Puerto sí, empoderarse que todo, todo aquí en Canadá hay valores, ¿no? sobre todo gente joven. Marienanthra, Marienanthra muy preparada, tienen la capacidad de demostrar en el municipio de Carrillo Puerto las gestiones que ha hecho de una u otra, hay muchos proyectos para acá arriba, por todo, que tiene que ver con su carácter, ¿no? De sí. gestoría, de luchadora, de visión. Te puedo compartir contigo esa parte, ¿no? De que, sí. ¿Por qué negarle la posibilidad a la gente de que pues, tiene esta de trabajar y que puede gobernar bien? Sí, sin duda. Yo, yo, yo veo, eh, y, y no lo veo quizás de como lo ven los demás. Eh, en mi experiencia política vislumbro como un Felipe Carrillo Puerto puede generar incubar políticos de gran nivel, pero lo que sí creo que tienen que perfeccionar más es dos cosas fundamentalmente una, dejar de verse como pueblo chico y dos, abrirse a la comunicación social, pero no en el municipio, sino en todo Quintana Roo es decir, eh, un ayuntamiento, un presidente municipal siempre se enfoca a su municipio. Uh -huh. Un gobernante, un gobernador del Estado siempre se enfoca sí, a su está. Estado. Y obviamente ya los federales, pues obviamente a todo el, el país. ¿Por qué no un municipio puede enfocarse a todo el país y a todo su Estado? Sí puede. Últimamente María haciendo, ¿no? Ha estado impulsando lo que son las artesanas de Carrillo Puerto. Ha, ha estado impulsando lo que son las bellezas de carril pues Esa es la llama que está haciendo a tener los La ventana de mar es una cosa que la puede cacarear y la puede presumir. Pero hace falta reforzar sí. esa comunicación social. Me gustaría platicar un, un, algo curioso que viene a colación con lo que platicabas, de poder eh, salir de nuestro municipio y tener un, una visión más amplia, si así fuera el caso, ¿no? La presidenta fue últimamente a lo que era eh, el foro turístico en, ah, sí, en, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México también fue al Madrid. A Madrid. Sí, y hubo muchas críticas. Este, sí, yo mismo eh, fui uno de sus críticos. una muchas críticas diciendo por qué Carrillo Puerto va a promocionar sí, sí, su no, turismo, no, no, no, no, no, no, no. como si solamente Cancún o Tulú o playa del Carmen sean los municipios no, no, con te, turismo te, te lo voy a contextualizar como lo dije yo sí. y como escuché que lo dijeron otros compañeros no número uno y que además a mí me gustó mucho como preámbulo lo digo que en la entrevista que le hice a la presidenta municipal María Hernández ella lo reconoció número uno Felipe Carrillo Puerto no fue invitado ni a la FITUR o sea como, como municipio como ayuntamiento no fue invitado formalmente ni a la FITUR ni al turístico internacional que se hizo en la Ciudad de México sin embargo la presidenta municipal por su buena relación política y, y, y, y, este, y social con la gobernadora buscó la forma de estar presente para que esté presente obviamente el ayuntamiento y sí, el claro. municipio de Felipe Carrillo Puerto. a eso te refieres? ¿no? Sí, Sí, sí, sí. sí y eso es, pues creo que un ejemplo de lo que las ganas de poder sobresalir como municipio, ¿no? De poder ponernos a la par socialmente, este, económicamente, que lo que mencionaba, de poder eh, presumir lo que es nuestra zona maya, ¿no? Y al final terminó siendo eh, la FITUR y la Ciudad de México, la artesanía que mencionaba Julio, de, de nuestras claro. artesanas de Esquichil, el, la parte medular, ¿no? Entonces realmente. Sí. Eh, el turismo pues, no solamente son playas, ¿no? Y respondiendo a lo que habías comentado de poder eh, emerger o como Carreo Portenses, poder presumir nuestro municipio, creo que era parte de ello, ¿no? A veces nos catalogábamos, nos catalogaba, perdón, como un municipio de agricultura y cultura, ¿no? Pero no turística, ¿no? Entonces, no, no, lo, era, lo, era un poco eso el, el, el, lo que el dice, tema, ¿no? Lo que dices es muy cierto. Eh, porque te repito, yo fui uno de los críticos y a, además de que dije todo esto que acabo de mencionar, también especulé sí. o especulamos de que la idea de ir a la Fituro, ir al Tianguis de la Ciudad de México era para pasear. Entonces, ¿por qué se piensa eso? Porque si tú no fuiste invitado formalmente, si no hay un municipio que, que, que tenga una explotación turística, entonces, ¿para qué va la alcaldesa? ¿para qué, ¿Para qué se hace acto de presencia? No, pues seguramente para pasear. El punto aquí, que es donde entra la comunicación social, es que si un medio de comunicación como el mío hace una opinión de esta índole, debe haber una respuesta igual de respetuosa, porque además nunca la intención nunca fue este, ah, eso sí. golpear sí. O, o, o denigrar o, o, o menospreciar a la alcaldesa. ¿no? Simplemente era una especulación generada de un hecho tangible, que es no fuiste invitada por qué fuiste, ¿no? Y ahí es donde yo digo que es lo importante, eh, en colación a lo que dices este regidor. María Hernández no se ve como una alcaldesa pequeñita, como quizás se han visto la gran mayoría de los alcaldes de, de, de Felipe Carrillo Puerto. sino ella dice, ok, yo soy de un pueblo, de una ciudad pequeña, pero con una historia grande. Entonces yo soy una alcaldesa que debo darle mayor relevancia a mi, a mi municipio, a mi ayuntamiento, a mi investidura, y voy a estar en los mejores eventos para resaltar este, lo, que, lo que normalmente hace la Secretaría de Turismo del Estado, porque, porque es verdad que en las ferias turísticas presentan aspectos, cosas relevantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero nunca está el alcalde, sí. y esta vez sí estuvo. Así es, bueno, también... Este... Pero, pero nosotros no lo sabíamos, no sabíamos la razón, no sabíamos la intención, porque no hubo una comunicación social. Sí, decir, bueno, sí tiene razón en ese sentido, de había que cacarear más lo que en Carrillo Puerto o, o, existe. O subrayarlo con, con la intención de informar eficazmente y no permitir la especulación. Así es. Bueno, otro ejemplo, pues de, últimamente el presidente de la República también, este, tuiteó nuestras lagunas de Felipe Carrillo Puerto ¿Ah, sí? Que son las, uh -huh. una de las siete lagunas En, en Carrillo Puerto Y que también es una parte muy importante Turísticamente sí, bueno. En Carrillo Puerto ¿no? Y creo que volvemos a lo mismo ¿no? Con los proyectos federales que se están haciendo Pues tendremos más visitantes Por la conexión que va a claro. haber Por obvias razones En toda la península Y creemos que de esa manera pues, Pueda seguir creciendo nuestro municipio En este sector este claro. Económico ¿No? Que es el no. Tú que eres hombre de mar ¿Cuál es el pueblo pesquero Que está Donde Donde va a estar La ventana al mar? Puntales. Es Puntalen no, no tenía otro nombre Que está pegado al puntal ¿no? eh, Eso es playo O sea vamos a salir Vigía Chico Vigía Chico Ándale Vigía Chico Que históricamente Fue un puerto Pero lo acabó un huracán ¿Y cuántos habitantes hay ahí? No hay Un huracán acabó Con ese pueblo ¿Y ya no hay habitantes? Desde cuando llegó el huracán No sé qué Huracán no sé si el llanero aquí no hay de no estoy muy seguro, que pero uno era acá y destruyó el pueblito ese. solo se quedó un habitante, okay. que era el, el, el papá de Pablo Tamayo. Vigía Chico era como el, el puerto de entrada a Carrillo Puerto, recordemos que Carrillo Puerto era territorio federal nada más, sí. no existían las vías de comunicación a Chetumal, Carrillo Puerto, tampoco había Carrillo Puerto Mérida, entonces, el punto de entrada era eh, Vigía Chico, ¿no? Entonces, la gente, mucha gente de Carrillo Puerto son cosumeleños, como fue mi abuelo, ¿no? Juan Bautista Vega era cosumeleño y entra por Vigía Chico y esa era la puerta de entrada a lo que era Quintana Roo, ¿no? Entonces, básicamente, eh, lo que tiene Vigía Chico es que fue impactado, hay un faro, hay cisternas, hay, de alguna manera, había búngalos o, o lo que le llamaban naves claro. para para pobladores no pero era más bien como que un punto de entrada a lo que era el territorio federal no de, en esa época y ahí se, se pueden comprar terrenos bueno, todo eso cuánto resaltar que tú digas que bueno que había una era una férrea. Ah, hubo okay. un tren que entraba de sí, sí, hasta Carreo Puerto. hasta ¿Ah, sí. así de hecho hay Carrillo puerto en el, museo, en el museo vas a encontrar parte de la, Ah sí cierto de la... ah, hay un este hay en ya no también en el estudio hay una, hay una, parte, una sí. parte de la locomotora, ¿no? Que Pero... se menciona por allá que un gobernador de, que tuvo como delegado, creo, de cuando fue territorio, que se llevó la ría del tren a su rancho, <risa> <risa> que también se parte de la historia. Pero también, si la puerta de la mar no solamente es vigía chico playón, o sea, también si tú te vas del otro lado, está vigía grande, que te mencionas una playa muni te puedes ir a punta herrero en lancha claro. que no te queda muy cerca pero, pero hay la posibilidad de poder a la lancha pero básicamente eh, vigía chico era el faro el, la, el, la parte próxima a nuestro territorio y entraban todos los insumos recordemos que quintana roo pues producía chicle y, sí. y era el punto de salida del chicle ¿no? entonces lo embarcaba precisamente lo que comenta el julio de tinte el, el riel que iba de Carrillo Puerto a Vigía Chico, que son aproximadamente 60 kilómetros, ahí transportaban todo lo que era el chicle y de Vigía Chico lo embarcaban y ya se llevaba el Cozumel y se distribuía este, toda este, esta materia prima. ¿no? También eh, mucho que distribuían era el, el coco, que utilizaban para La los coca. aceites, ¿no? Sí. Entonces básicamente explotaban nuestros recursos naturales y el punto de salida era Vigía Chico ¿no? entonces eh, oh, es, es la parte de la historia de, de Vigía Chico y para los que este, desconocían este tema también Vigía Chico está dentro de la reserva de Seancán, entonces Así no es. puede ser eh, vendido, no puede ser subdividido, que fue la pregunta que hice un rato Sí, sí que respondiendo a lo que preguntaste este es parte de la reserva de la biosfera de Ciancán, ¿no? entonces, claro. eh, bueno estaremos haciendo las bueno entonces hiciste si la ventana al mar y no se puede vender esa parte que que, que habría sí se puede explotar bajo ciertas circunstancias ciertas reglas re, nos referimos a la propiedad privada no existe la propiedad privada mm. ahí porque son las reservas son terrenos okay. nacionales pero sí se puede la concesión eh, exactamente pero sí se puede concesionar sí se puede eh, hacer diferente tipo de, de, de claro. turismo ya sea alternativo ya sea eh, que sería para beneficio de... del gobierno exactamente no, ¿no? ah no, y era un turismo amigable con el medio ¿no? <risa> ¿Por qué? Cada nombre que inventan Sí, eso que... Pues sí, tú vas a... Tú ves una parte de Tulum para acá. Entonces van, de van a reserva. ponerle este... ¿cómo, cómo, es, cómo, ¿Cómo es que se llama? ¿Ah, amigable o cuál? No, no, pero el nombre completo es... vigía chico. chico. No, no, no, el amigable, el, pero el nombre completo es... ¿Territorio amigable o cómo? La, la, la reserva amigable, porque... Tú ves, por ejemplo... De... Le van a poner a reserva del bienestar ahora. No, no, no. Bueno, tú ves, por ejemplo, de Tulum, del arco del arco ese de entrada a y chécalos, vas a encontrar viviendas grandísimas que no te explicas cómo se hayan construido dentro de la reserva mm. o ya estaban por allá no ¿O son de Roberto Hernández? o son amigables <risa> son amigables <risa> bueno, esos, esos temas ya no me tocaron ¿no? Pues sí. muchas gracias por venir aquí a Chetumal TV mi casa, su casa no, de, gracias a ti por Creo que les haya gustado el chamorro delicioso, la verdad es que estoy hasta estaba medio preocupado porque es puro comer hacía pero, <risa> y, y ya vi que ustedes terminaron y yo no sí seguí, no entonces no. tres, tres veces nosotros dos así es verdad no gracias a ti yo pero te bueno como. todavía le queda mira bastante así es nos chamorín gracias a, por tu invitación gracias a todo tu auditorio me da mucho gusto poder venir a, aquí a nuestra capital del <risa> estado Chetumal sí que seguirá siendo nuestra capital y este y es por eso pues que agradecemos a todo tu auditorio y también al auditorio que nos ve en Cancún, también debo decir que estudié yo en Cancún, mi carrera sí, profesional no. la hice en Cancún y también conozco muy bien Cancún y, y parte de, de mi vida estuvo en Cancún, ¿no? entonces un saludo para todos ellos y muchos amigos que tengo en Cancún, un compadre sí, de no. mi hijo vive en Cancún entonces, tenemos este, distribuido nuestro corazón en Cancún, Chetumal, y ahora en Carrillo Puerto, ¿no? que es donde <risa> siempre hemos vivido. No. Agradezco a todo tu y tu invitación. Muchas gracias. No, al contrario, Julio. Yo nada más decirles igual, yo fui un invitado Colado con mi amigo, Hugo, <risa> <risa> mi amigo Villana, No es cierto, porque yo le dije a Hugo que, que viniera y que, y que por favor te invitara. Eh, de, de, debo agradecido. decir algo, debo decir algo. La verdad es que no le dije... Que lo ibas a invitar a la entrevista no, y a comer. Ah, le dije, acompáñame, porque lo conozco, es un poco reservado. Este, sí, bueno. No le gusta este, la cámara no. a nosotros los políticos. Y creo que nos gusta más la cámara, pero pues claro, Julio. Julio, este, puedo cerrar con tu invitación, es que me acuerdo de lo que dice Hugo siempre, que él le tocó vivirlo a él. Que dice, come más. Tú comes más y te dice, come más despacio, déjame algo. ¿no? <risa> así es, así es. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted por permitirme una vez más con mis invitados compartir el pan y la sal. Y pues bueno, este es un programa más de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, para todo el mundo. Hasta pronto.